Este video examina cuál sería el IMC para un individuo varón de 5 pies y 10 pulgadas de altura, con diferentes pesos. Entonces, este hombre tiene un IMC de 24, mide 5 con 10 y pesa 167 libras, no es obeso. Y claro, que hay mucha gente más delgada que este individuo. Si pesara 126 libras, tendría un IMC de 18. Si subimos a valores arriba de 25, se dice que las personas tienen sobrepeso. Así que este individuo no es la persona más delgada, pero aquí tiene sobrepeso porque tiene un IMC de 25 y un peso de 174 libras. Vamos a aumentar el valor. Si tú tienes un IMC de 30, pesas 209 libras, se dice que eres obeso, clínicamente obeso. Con un IMC de 35, tu peso es de 244 libras, Obviamente, este individuo está significativamente obeso ahora. Y con un IMC de 40, que corresponde a 5,10 y 279 libras, esto se considera obesidad mórbida. Pero hay un rango. Solo camina por la calle y verás que hay una gama como esta. Ahora bien, existen algunos problemas con el IMC. Voy a ilustrar uno aquí. El índice realmente no distingue si tu peso corresponde a grasa o a músculo. Así que es una medida razonable desde el punto de vista de la salud pública, pero no es una medida perfecta para el individuo.